Los dragones europeos son un error y no debieron haber existido. En el griego, de dónde viene la palabra, siempre fueron serpientes corrientes, incluso en los mitos. Sería a partir de vida de Apolonio de Tiana, de Filostrato de Atenas, cuando comenzarían a ser seres independientes debido a la mala traducción de autores anteriores. La acumulación de problemas de traducción, los relatos de supuestas serpientes gigantes de la India y África, así como algunas afirmaciones sin fundamento, crearon al dragón que conocemos. Por último, las patas se incorporaron debido a las obras de taxidermistas, que creaban dragones con rayas y composiciones de otros animales.